que son artistas, músicas, músicas que están tirados ahí en la noche. y es así ¿Qué? ¿Cómo sería yo? De no ser De no ser ¿Cómo sería yo? te no ser Esta confesión De invierno Este invierno Sin rutina Este mes De plastilina, Esta Porque el mismo gran Dios, de cuando yo estaba tropiezo, Con la piedra del comienzo, tras el aire. Restaurando los cimientos de la casita de al lado, oh, oh, oh, oh. porque el barrio es lo primero. Sí, como más, presente y agradable. No a bailar sin saber cómo sabía la distancia entre mis penas. Oh, oh, oh, oh. Porque a mi primera vista los no acordes y primero en mis huellas canciones Todo el mundo.